La Edad Media era una época histórica, comprendida entre el siglo V y el siglo XV, que fue dividida en tres partes, los inicios de la misma, la Alta Edad Media y la Baja Edad Media. Sin duda es una de las épocas que más interés ha generado en todos los tiempos posteriores, tanto por su extensión en el tiempo como por su arquitectura, costumbres y prácticas que caracterizaban a su sociedad. Es aquí donde llegamos a una de las leyendas más raras e insólitas de creer en la región de Asia Central durante este periodo. Se trata sobre una planta muy inusual, llamada Cordero Vegetal de Tartaria, que, según los habitantes de aquella época, era capaz de dar como fruto a ovejas. Sí, escuchaste bien. Plantas las cuales sus frutos eran ovejas. Estás a punto de entrar, a mi canal de investigación, Oxlack. El misterio de las ovejas nacidas de una planta. Una de las historias que más impactó a la sociedad medieval, fue la de la llamada planta tartárica barometz, que significa cordero en algún idioma local. La planta en cuestión era mitad árbol, mitad animal, siendo su fruto un pequeño corderito. Contaban los que la habían visto que la planta se inclinaba hasta el suelo para que los corderos pudiesen pastar. Y cuando la hierba se agotaba, los corderos se morían y la planta se secaba. Pocas veces crecían y llegaban a ovejas adultas. Según la historia, el cordero vegetal se desarrollaba dentro de la planta y quedaba unido a ella por un cordón umbilical. Aunque nunca llegó ningún ejemplar a Europa, la historia se extendió suscitando el interés de curiosos y científicos. Un viajero inglés que se hacía llamar Jean de Mandeville, a principios del siglo XIV, según su propio relato viajó a Tartaria y confirmó la existencia de la planta. Además afirmó que las ovejas no estaban unidas a la planta por un cordón, sino que nacían sin lana del interior de una fruta similar a la calabaza, cuando ésta estaba madura. Otra de las evidencias fue cuando Engelbert Kiefer, un importante académico alemán, realizó en 1683 un viaje por Persia para encontrar la legendaria planta. Al no encontrar evidencia de ningún tipo, concluyó que se trataba de un mito, y lo asoció a una confusión con algunas plantas algodoneras y a la costumbre local de sacar a los corderos de los vientres maternos para obtener un tipo muy especial de lana. Denis de Nerod, en su enciclopedia, bien entrando el siglo XVIII, le dedicó un artículo a esta planta. Planta que, curiosamente, se cree que es la Sibotium baronets, que realmente existe, como habrán podido ver en las imágenes de este artículo. Ahora la gran duda, ¿Alguien se atreve a probar, a ver si sabe a cordero? En conclusión, el origen del mito está basado en una planta real, Sibotium baromets, palabra que hace alusión a cordero en el idioma local. El supuesto cordero era obtenido al remover las hojas de una pequeña sección del lanudo rizoma del helecho. Cuando el rizoma es invertido, se parece bastante a una oveja lanuda, con sus patas siendo formadas por las bases de los peciolos removidos. Por lo que quizá estemos ante solo un cuento de fantasía medieval. Aunque debo de decir que esta historia, de haber sido cierta, fácilmente sería una de las extrañas plantas de las que habla la criptobotánica. ¿Alguna vez habías escuchado esta historia? Escríbeme en los comentarios si tienes alguna historia extraña para que podamos hacer más videos así. Suscríbete a mi canal y déjale un like al video. Yo por el momento te esperaré en el próximo, donde estoy seguro que te sorprenderé. Mi nombre es Oxlack Castro y si te gusta mi trabajo, puedes ayudarme con tu donación directamente en mi PayPal, oxlackinvestigador.com. A todos, muchas gracias.